Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi es Wilton Martínez de resetok.com. -okay si tienes empezado a son L605, correcto, o 606 con el error de almadilla. Una almadilla tinta ha llegado al final de su vida útil. Quédate hasta el final y te daré paso a paso qué hacer. ¿Listo? Ok, primero el error tiene que ser error de armadillas como ven en pantalla. 1, 2, tiene que tener cable USB conectado, dos, tres, el, los archivos, abajo en la descripción está limpio para que lo descargues Una vez que esté descargado y activado, recuerda contactarme al WhatsApp para activarlo eh, Abrimos el programa, damos clic en Select Listo, importante, cable USB para que lo detecte. si no lo detecta, no te va a resetear, listo Ok, seleccionamos el modelo de impresora que sea correspondiente. En este caso sería cercano este es 605 y el programa es L606. Listo. Ok. clic particular. Vamos hacia abajo. Dice waste ink counter en Ok. Clean main y clean check Aquí en clean check vamos a ver el contador de las impresiones listo Uno. Como pueden ver está al 100%, esta es la causa del error, damos clic nuevamente en May y clic en, en Inicialice o Resetear. Aceptar y listo. Esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor dale clic en Me Gusta, clic en Suscribirte y clic a la campanita. Ok, vamos a apagar la impresora para poder que quede, que, que los cambios queden, queden listos. Listo, apagamos la impresora y ya volvemos.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 a Wilton Martínez de ResetOK.com